Me llamo Ferran Catalán, soy de Villanobeles del Tru, y el 6 de agosto de 2016 decidí darle un giro a mi vida para vivir mi sueño, dar la vuelta al mundo en bicicleta. Ahora mismo me encuentro en Namibia después de haber recorrido unos 19.000 kilómetros y haber cruzado 16 países. Este primer año he pedaleado por el desconocido continente africano y ha sido increíble. Los africanos y africanas me han enseñado lo que es la solidaridad y cómo vivir y disfrutar cada día a pesar de las dificultades. Lo mejor de este año es que solo ha sido el primero.